Hola a todos y bienvenidos a, a ver si quedamos. Es bastante tarde, son las 10 y cuarto de la noche, he salido de la ducha hace un rato, tengo el cabello húmedo y eh, lo que voy a hacer va a ser probar uno de esos artilugios famosos para rizar el cabello. Como ya sabéis tenemos un vídeo para conseguir ondas sin utilizar calor. Eh, para ello yo lo que suelo utilizar es un pañuelo, o un pañuelo pues que sea satinado, pues de satén, de estos brillantes. Ese material lo que al final se consigue es que el cabello pues no se estropee. Y por eso voy con estas pintas, sin maquillar, <risa> con un caneto flipante, con el peor pijama que podría tener. Sí, el peor pijama. Mira que tengo uno súper bonito, verde de Snoopy, pues no. Pero es que es lo que hay. Así que nada, vamos a probar. Este artilugio. Tenemos una pinza y esto, que bueno, pues no son correas para tan a nadie. Efectivamente la tela es satinada y pues vamos a ver esto cómo se utiliza. Por lo que bien las instrucciones, esto va aquí en la frente, nos enrollamos el pelo y nos lo volvemos a enganchar aquí. Entonces... Eh, y entonces lo que voy a hacer va a ser engancharme. ahí con una pinza para que no se salga. Me voy a dividir el cabello en dos. <ríe> Esto es muy ridículo. ¿Por qué te querías rizar el pelo si ya lo tienes rizado? Porque tengo pelos de loca. Y vamos a ir poniéndonos... Poni, eh, o sea, enganchando. <ríe> bueno, a no ser... A no ser ojo ojo ojo ojo voy a enganchar los dos trozos y voy a hacer lo mismo que cuando me pongo el pañuelo vale cojo un mechón y lo paso por dentro lo tengo un poquillo suelto entonces pues bueno puede pasar vale vamos bien cogemos otro mechón o sea añadimos más mechón a ese mechón y lo pasamos por dentro en teoría con esto se puede dormir Vamos a, a probar también eso a ver si es verdad. Entonces ahora me voy a sujetar lo que ya me he enganchado con la pinza. Igual me estaba yo complicando mucho la vida antes. Pues igual. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que se me está quedando el pelo muy bonito. Y ¿Es que igual no necesitaba esto. Pues también. Todo sea por la ciencia. Lo que tengo que hacer es coger los dos trocitos. Vale, bien, bien, bien, bien. Y me lo tengo que enganchar. Por aquí en alguna parte. De la cabeza. Tiene varias medidas, ¿no? Pues para cabezones como yo y para cabezas chicas. Además, esto es elástico. Eso está bien. Si aprieta, pues bueno, pues siempre. Mira, se me ha quedado aquí un mechón de aquella manera, ¿eh? En teoría con esto nos podemos ir a la cama. Lo voy a poner más flojito porque no quiero que me apriete. Ni despertarme luego con dolor de cabezota. Me voy a huecar un poco la raíz porque no se sé me quede tampoco ahí súper aplastado. Me voy a ir a dormir y bueno, a ver si lo aguanto, igual a mitad de la noche me lo tengo que quitar si es así apareceré con el pelo pues no sé de qué manera y os lo avisaré si no, pues mañana según me levante vemos el resultado juntos ¡Nos vamos a la cama! Os comento un poquito por aquí, porque antes no podía hablar, eh, bastante cómodo a la hora de dormir. Eh, no he notado nada raro, eh, me he despertado varias veces por la noche, pero porque últimamente me estoy despertando <risa> varias veces por la noche. Pero vamos, decía, ah, tengo algo puesto en la cabeza, pero no, no me ha incomodado. Según me lo quito, como yo tengo muchísimas capas, porque tengo el corte, y sobre todo por delante, porque tengo el corte este, el wolfcat, eh, pues sí que es verdad que se queda al principio un poco raro, ¿no? Un poco años 80, un poco raro, pero vamos, según se cae el rizo, mmm, bastante bien. Eh, esto, si tenéis el pelo, aunque sea con capas más largo o sin capas, mmm, queda de vicio. Porque ya os digo que este rizo lo conseguía yo con el, con el lazo, ¿no? Y sí que es verdad que con el lazo, pues a lo mejor eh, lo que es las puntas queda más chiquitito porque al final ocupa poco mientras que el otro eh, tiene la misma circunferencia para todo y queda un poquito más homogéneo queda bastante guay y según pase el rato que se cae así un poquillo lo que es el rizo queda muy bien y como os he dicho, esto en pelo largo vamos, increíble está bastante bien vamos a seguir probando cosillas de pelo, ¿no? este es el pelo después de haber estado un día y haber dormido y bueno pues ha aguantado bastante bien el rizo también es verdad que yo al tenerlo de manera natural rizado no es igual con pelo lacio que tiene pues eso más caída y demás entonces después de haber probado este chisme, ¿lo recomiendo? sí, está bastante bien, de hecho mmm, las puntas me gusta más cómo ha quedado con este chisme que con el lazo que utilizo yo habitualmente ¿por qué? porque el lazo al no tener tanto grosor eh, la punta al final pues enrolla en una cosita muy pequeña y se me queda una punta súper, súper marcada mientras que en este caso, pues bueno, queda una onda bastante más natural como podéis ver otra cosa <risa> me visteis, que bueno, ya lo habéis visto por aquí hacer un poco el lerdo, ¿no? con este chisme la primera vez, no sabía cómo colocármelo bueno, la primera y única vez se me ha ocurrido que realmente esto es flexible es decir, que yo cojo, me lo coloco en fin, una vez lo tenemos aquí colocado, realmente esto es flexible, ¿vale? Entonces, si yo divido el cabello en dos y digo: Pues mira, el rollo, el rollo este, porque es donde, aquí, donde está lo gordo, voy a ir metiéndolo. Y es que puedo, o sea, es que me da total movimiento para hacerlo, o sea, no necesitamos estar haciendo el gilipollas, como hice yo, de verdad, hacedme caso. Así os muestro un poquillo cómo está el pelo. Me peiné esta mañana, no me he vuelto a peinar, o sea, me cepillé, ¿vale? Con, con mi peine y pues para que veáis que queda el cabello ondulado. A lo que iba, ¿recomiendo el chisme? Lo recomiendo, la verdad. Eh, es bastante cómodo, es fácil de utilizar. Si miráis cómo se utiliza antes, por favor no seáis como yo. Pues sí, está bastante guay, os dejaremos el enlace donde lo hemos cogido en, aquí abajo en la cajita de información pero vamos, que si no lo tenéis lo podéis hacer con pañuelos incluso, yo creo que si unimos varios pañuelos de estos así de satén o un trozo de tela, nos vale igualmente, ya lo habéis visto en los otros vídeos que os dejamos también enlazados en la cajita de información y también creo que es por aquí por donde sale, por aquí también podéis acceder a esos vídeos y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado si es así dadle me gusta, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación y así pues podéis seguir viendo mmm, <ríe> cómo hago el ridículo <ríe> porque vaya tela os esperamos por comentarios como siempre nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos